El término ginecología significa literalmente ciencia de la mujer y en medicina hace referencia a la especialidad médica y quirúrgica que trata las enfermedades del sistema reproductor femenino. El antiguo médico griego Ciranus de Efeso, en el siglo II después de Cristo, se considera uno de los padres de la ginecología moderna por sus tratados sobre la anatomía de los genitales femeninos y aspectos fisiológicos de la menstruación, así como de un escrito sobre el parto y las atenciones a la madre y al recién nacido. También en Grecia, pero en el siglo IV a.C., se conoce el caso de una mujer nacida en la alta sociedad ateniense llamada Agnódice, que se disfrazó de hombre para poder estudiar medicina con el célebre médico herófilo, sin revelar su verdadero género, ya que estaba prohibido a las mujeres ejercer la medicina. Sus éxitos profesionales despertaron la envidia de otros médicos que le acusaron de abusar de sus pacientes, y fue llevada a ágora, donde se reunían los nobles que compartían el poder con el rey. Fue entonces cuando Agnódice tuvo que revelar su sexo, por lo que fue acusada de violar la ley. No obstante, las esposas de algunos de los principales ciudadanos de Atenas a las que había curado, la defendieron y consiguieron que la ley fuese inválida y le permitieron continuar ejerciendo la medicina, pero con la condición de que solamente tratase a mujeres.